O ponto Ai, este a carga. Ah, ah, ah. Pode, ah, ah. Pode ah. ah. um ah, pam, hora. Ah. Ya ¡No ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! que sé! ¡No sé! ¡No ¡No sé! ¡No Atrás de ahí, ahora, ahí, ahora, Si, Dana. Si, Dana. Salta Salta Dale, no, tiene pudo, dale. Dale, que le la ulti. Dale, dale, dale. dale. Los... Ay, se lo Ay, se lo acá! a decir. Ay, lo a carga. Ay, lo lo lo cómo se La de suprema está carregando. vieron? Quería su <Feuer> <break down> ¡Soldado arriba! Wins, tanto Eh. Bueno, para. É, yeah. uh -huh. porão bolidão, uh -huh. pode, uh -huh. pode, ir. pode ir. Eu te puro. A carga chegou. A Minha habilidade la gol de de la casa No, no puedo a me no han dormido, Robles. Me voy a... Ay. Déjalo, déjalo. Yo... ¡Uh! ¡Uh! la ¡Uh! Ay, pero como me sigue el soltado Vamos juntos Chauleate Rage ha saltado Me lo jode tanto de Sager Sí, la corto, no? la carro rápido igual, un rain capaz no quiere volar con el sol y todo. El último, el último que me dio. que me dio. El último, el último, el último, el a la izquierda me gustaría más? Tienen Farah Winston. Saria, mono. El mono es tuyo, rojo. ¿Pasaría Por arriba, arriba. muere muero <risa> y gana muere otra se Listo. No. Ah. Pues, un es una joda, muchachos. Ganaba. Ah. Está el muy por está atrás va? a la izquierda, dentro de la casa, todo para la izquierda. <tose> Rey. Okay. Acá porque yo estoy parado, no para atrás. ¿no? <risa> sí, sí, Los no tres no no no ¡Ah! ¡A! Un toque, ¿eh? La que se complica tirémonos ah. para la derecha Que tenemos todos los centros detrás de la pared ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? Pues total mono la Podemos rejugar a un pick-off Total problema con Tele si no sale. <risa> Nice ¡Eh, don por Salto en Quiero limpiar a mí, multeo mí! Ah. Ah. Acá. ¡Ahí está a ver, me meto, yo me la juego, me voy a tener que parece qué bueno. buena. bueno. No bueno. No, no, no, no, no. Ah, bueno. bueno. bueno. bueno. Eh. No che. No va a ser buena. Nice. Nice. No, che. <risa> Tenemos dos ulti ahora para los últimos 6 segundos que quedan, mejor sigue. Sí. Bien, rojo. Listo. Listo. Bueno, bueno, sí aquí.